Yo soy contrario a la banda de Junio Garata, que a Junio nosotros lo agarramos y lo soltaron y una vez se preparó para irnos a atacar. Yo soy miembro de la Junta Vecinos, Vladimir la Antigua. Ajá, ah, pero ¿cómo fue que ocurrió todo esto? Ah, que, que fueron a atacarnos a tiro. Eh, la esposa de que está herido, esa caigaba un revólver en una mochila. Y otro que anda por ahí, que vino a amenazarme ahora ahí en el Guayté. ¿Cómo así que le dijo esto? Que, que yo que, que yo salgo. Y entonces ellos... Ellos no quieren meter mano a nosotros. Ellos estaban en una casa, de, en la casa de Estel, esperándome. Cuando yo llegué, de una vez salieron, me entran a tiro. Yo tenía una pistola. Ah, está bien, está sí, yo tiré también. Y di pun, pun, pun. Cuando ellos vieron que el eh, más guapo cayó, se mandaron, porque así es que ellos son gru, guapos. No Máximo Fabián Almonte. Y ellos lo que viven es atracando ahí. ¿Quiénes? Eh, la banda de Junior Garata. Atracando a todo el mundo y quitándole a la gente. Tomé eso, En Mamá tengo primera primer etapa.